En el Kata Upanishad, la chiqueta dijo, miro hacia atrás y veo cómo fue con los que vinieron antes de nosotros y observo cómo es con los que están con nosotros. Un mortal madura como la semilla y al igual que la semilla, él nace de nuevo. El Karita dice de Buda y habiendo alcanzado el más alto dominio de todas las clases de meditación, se acordó en la primera mirada de la serie continua de todos sus nacimientos anteriores en un lugar era este y por su nombre y desde allí pasé y llegué hasta aquí por lo tanto se acordó de sus miles de nacimientos experimentando cada uno como si ocurriesen otra vez el Bhagavad Gita dice así como un hombre Abandona la ropa gastada y adquiere otras nuevas, así cuando el cuerpo se desgasta, uno nuevo es adquirido por el sí mismo, que vive en el interior. Como tantas otras veces, George Gurdjieff nos ofrece un punto de vista sorprendente. Él dijo: Lo que puede ser llamado el cuerpo astral se obtiene por medio de la fusión, es decir, por medio del trabajo interior y una lucha terriblemente difícil. El hombre no nace con él y solo muy pocos hombres pueden adquirir un cuerpo astral. Si éste se forma, se puede seguir viviendo después de la muerte del cuerpo físico y puede volver a nacer en otro cuerpo físico, esto es reencarnación. Si no vuelve a nacer en el transcurso del tiempo, también muere. No es inmortal, pero puede vivir mucho tiempo después de la muerte del cuerpo físico.